Buenas noches, Puerto Rico. Les saluda Ángel Torres y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy, miércoles 12 de octubre de 2022, donde estaremos celebrando el Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha. Los sorteos de hoy serán certificados por la auditora Isarel Román, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, aquí con nosotros en el estudio. Esta noche se juega Powerball con un premio de 420 millones de dólares. Y aprovecho para dejarte saber que si ya tienes el app de Lotería Electrónica, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones. Crear tu cuenta es bien fácil. ¿Qué esperas? Bájala y regístrate para que puedas ganar premios adicionales al instante.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 es el 2, el 2, el segundo, es el 7, el 7, el número ganador de Pega 2 es el 2, 7. Repito, el número ganador, el 27. Veamos ahora los números del Pega 3. Suerte a los jugadores de Pega 3 en el sorteo nocturno. Vamos a ver los números ganadores esta noche. Comienza con el 9, el 9, el segundo, es el 4 el 4 y cerrando pega 3 es el 3. El 3, el número ganador de pega 3 es el 943. Repito, el número ganador el 943. Ahora veamos cuáles son los números ganadores del pega 4. Busque su boleto si jugó pega 4 para el sorteo de noche. Comienza con el 8. El 8, el segundo Anótelo, es el 6, el 6, el tercero, para el Pega 4 es el 7, el 7 y cerrando Pega 4, repitió el 7, el 7, el número ganador de Pega 4 es 8677. repito el número ganador, el 86, 77. Ahora continuamos con el multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces los premios menores, adelante. Vamos a ver por cuánto te toca multiplicar y el multiplicador de esta noche es el 5, el 5. Ahora pasaremos al sorteo de Loto Cash que esta noche juega un premio de 510 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Busque su boleto lápiz y papel. 510 mil dólares que se lo lleva en un solo pago, sin anualidades. El primero, el 27, el 27. El segundo, el 10. El 10. El tercero, llegó. Es el 13. El 13. El cuarto, es el 26. El 26. El quinto en camino, anótelo: es el 21. El 21. Y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. Llegó: es el 7. El 7. Anote los números ganadores. Esta noche en Loto Cash son 27, 10, 13, 26, 21 y el bolo cash fue el 7. Cerramos con el sorteo de doble revancha con un premio de 140 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada. De Loto Cash con doble revancha. Vamos a ver los números ganadores. El primero, el 11 el 11 el segundo el 24 el 24 el tercero es el 14 el 14 el cuarto llegó es el 29 el 29 el quinto es el 22 el 22 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha es el 4 el 4. Los números ganadores esta noche en doble revancha son 11, 24, 14, 29, 22 y el bolo cash fue el 4. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de hoy. Para más información, visite nuestra página Loterías de Puerto Rico. GOV. Ya lo sabes, juega para que te pegues. los esperamos mañana, jueves, el primer sorteo a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. De nuestra programación por San Juan,